En este video tutorial vamos a insertar y crear un y descargar el archivo fuente. Hacemos clic. Lo que nos dice es que antes de añadir el enlace de descarga tenemos que comprobar si la información que existe en la pantalla o en la pestaña propiedades es correcta. Hacemos clic en propiedades y ponemos el título muestra la descripción objetivos previo ponemos nuestro autor el autor que ha creado el contenido si tenemos algún tipo de licencia en este caso por defecto en esa salario la licencia que como su reconocimiento compartido pero si cambiásemos el tipo de licencia pues la marcaríamos aquí y el tipo de recurso educativo que es pues, por ejemplo vale. aquí rellenaríamos las opciones disponibles y guardaríamos bien una vez que tenemos rellenado esto se nos creará aquí pues esta esta, esta ventana automáticamente podremos cambiar el contenido, añadirle contenido, si así lo deseamos, eh, pero mm, lo que nos va a hacer es que este mismo LP que estamos generando, eh, desde la última vez que lo hemos guardado, nos eh, adjuntará en el contenido el LP, de forma que cualquier persona que quiera o acceda a nuestros contenidos pueda descargarse el LP para poder reutilizarlo, si así se lo permitimos en la licencia y reutilizarlo de una manera que, haciendo clic, se lo descarga, hace clic y se le abre eh, en su Excel Learning para poder cambiarlo, modificarlo poder publicarlo en otro sitio. Aquí, haciendo clic, descarga el fichero, pues se descargaría, como digo, el fichero LP mmm, con la versión eh, del fichero mmm, que hemos guardado la última vez.